soy licenciada en pedagogía, me dedicaba a dar clases antes de, de lo que le pasó a mi papá En julio del, del 2007 es cuando eh, decido formar el, el comité junto con la hermana del, del otro compañero de mi papá con Margarita Cruz Sánchez eh, juntas empezamos a hacer esta labor de, de denunciar la desaparición de nuestros familiares y también a pedir la solidaridad de, de otros familiares que estuvieran en la misma situación todo lo que lo que suceda lo que lo que pase con respecto al caso y otras violaciones siempre es importante documentarlas y, y denunciarlas nosotros sabemos que en el ámbito de los derechos humanos algo que no se documenta y que no se denuncia es como si no existieran ¿no? Siento que hay ha habido logros, pero estos logros has, han sido precisamente gracias a la lucha de las organizaciones que son independientes, organizaciones que no son de, del gobierno, que son también a raíz de muchas luchas también de, las, de los muchos familiares que han luchado durante muchos años. He asumido. El riesgo que, que implica el, el, el defender el caso de, de, de la desaparición de nuestros familiares y también eh, pues la defensa ¿no? de, de los derechos humanos. Sin embargo, en, en quien ha repercutido más pues es en, en mi familia, ¿no? porque ahora es, eh, también hay otro, otro miedo más, el, el hecho de que a alguien más de la familia le, le pueda pasar algo.